Bueno, estamos acá en el segundo tiempo, el partido está 0 a 0, diga viejo. Arrancamos con los que nos están acompañando, Chisa Fiesta, llegamos a Urlingan en Jaureche 1090, con los mejores combos envíos sin cargo, Chisa Fiesta, Lubix en todas las redes, sin ningún tipo de problema, varón 7, indumentaria masculina en Jaureche 1165. Varón 7, haceme el favor, anda bien vestido y si no anda varón 7, vas a ver qué linda pincha que tienen. La loteca Un Mundo de Dulzura, en Villegas 2045 de la querida William Morris. O si no, llamalos al 465-3514. El Carancho Frutas y Verduras en Salazar 477. y en Vergara 1142. Nos acompaña Lema Seguros. Tu protección es nuestra prioridad. Pet Store, el shopping de tu mascota. En Delford Díaz 1801 y el transporte amable. Llámalo al 1531-064493. Arranca Federico, todo tuyo. Arrancó, el, seg arrancó el segundo tiempo. Mueve el, el local, mueve la Madrid. Estamos 0 a 0. Recordemos que estamos acá desde Devoto, donde nos recibió muy bien el local. El Club La Madrid nació en el año 1950, lindas instalaciones, grande la cancha muy prolija, muy bien pintadita, la gente muy amable, destacamos al arquero de La Madrid, muy buen jugador, muy preciso, como que el tipo te hace, se da cuenta de la previa que le vas a armar. Vamos a ver cómo está en este segundo tiempo, por supuesto a la Muralla Barrios, la pusieron a prueba a nuestra querida Muralla Barrios y estuvo siempre presente ahora en el arco ¿quién está en el triangulito? está Chalo está Chalo, Chalo y su locura <risa> <risa> ay Chalito estar más tranquilo Chalo es la pregunta que se hace todo el planeta eh, de lo que es el planeta ah. A ver, así que vos querías ver le Estás viendo por la hora de Urlingan a través del streaming de Facebook La hora de Urlingan Deportes Y que otra Vos viste que después hay mucho chamullo con todo lo que pasa Pero a nosotros nos miran ¿Qué tal? Yeah. Sin pelota Se queda para levantarlo y pedir disculpas Como corresponde Muy bien Muy bien el zurdo Estamos con Franco, estamos con el Monito, estamos con el Zurdo y estamos allá atrás con Dibu la el pelota va para Madrid, allá. La pelota avanza ya en terreno vamos a inclinar un poco la cámara a ver si vemos ¡Ojo que va a patear. Oh, ¡Ahí la muralla! Ah, no. No, no, no, no, estamos no, con este, Chalo Ese Chalo, perdón, el Chalo respondió en la primera difícil que le tiraron Ahí la tiene el monito. Urling, ¿a ¿qué quería salir? Todo esto saque arco. Es que para sacarle la pelota al monito tenía que hacer un curso, te digo. ¿Cómo la aguanta la pelota? ¿Cómo la cure? Estamos con Franco. Ahí... ¿Quería salir Urlinga, No, se pudo. Pilota a mitad de cancha para la Madrid y sale el local. Y vos mijita que Juve dónde es que va a ser de, de local en el SEDEM 2 En el SEDEM 2 linda cancha. Nosotros creo que de la primera que fuimos nosotros que está ahí al lado de la, de la en el centro de Caseros. ¿sí? En la estación a, do, a dos cuadras. Partido trabado 0 a 0 estamos. Y aparece Chalo. Muy bien Chalo. Muy bien Chalo. Ah, aparece Chalo. Que dice que no le y, es, que le y es falta para Hurlingham también. Salimos con Dibu. Poroto por otro que se la juega larga. Al monito y responde. Sigue respondiendo el arquero de la Madrid. Y esto es Corner como en el primer tiempo, siempre parado donde corresponde, siempre leyendo antes la jugada. Muy bueno el arquero de la Madrid. El rebate de Franco, arriba del travesaño. saque de arco para la Madrid, que juega rápido Franco. Y es eh, corner para el local. Mueve la Madrid del córner. El remate. Y como siempre, es un gusto que ustedes estén del otro lado mirando. Y es un gusto para nosotros, que también es nuestra pretemporada. Porque es la pretemporada de los jugadores. Pero también la pretemporada de la hora de Hurlingham, ajustando todas las cosas. Viendo qué se necesita. Qué es lo que se puede hacer. Un montón de equipos que quieren que lo sigamos. Pero todo tiene un límite físico. Falta para Urlingan Mueve. Estamos con el monito. Juega para Franco. El pelotazo para el monito. Recupera el local en mitad de cancha. Y ahora el que recupera es Urlingan con el monito. Sale, sale Urlingan con Chalo Ahí con el monito. ¿no? Igual de todo esto, yo personalmente lo único que espero es ver cuándo vamos a transmitir un partido futsal desde el microestadio de Urna. Ya estamos caminando por distintas canchas y ninguna, ninguna, nunca será ninguna como a la cancha, como el microestadio de El que... Viernes que viene volvemos al microestadio, esto sorpresa hasta para mi papá, ¿Cómo, volvemos ¿cómo, cómo, cómo, a transmitir cómo, cómo, boxeo. Ah, boxeo, pero por favor amateur Sí, siempre amateur, ¿Qué quiere que es Yo soy yo. Falta, falta, falta, falta, falta, falta, falta, El monito también es un atrevido. y es indiscutible, no puede decir nada. Ya está, lo agarra de la ropa, ¿qué más querés? El monito en realidad se lo quería llevar para la casa, para decía, jugás bien. Ya está. Entra Dylan. Al monito, a los dos jugadores hicieron bien los técnicos, lo sacaron. Porque en realidad ellos están, es un amistoso, que más allá del amistoso es necesario para probar jugadores y para probar juego. La idea es jugar. pelotazo va, el remate va el pelotazo te agarra de frente a mí me deja ya estoy llorando viste pelotazo ese. vamos vamos el triángulo es corner para el local para la Madrid viven Correa dice lo mismo vamos triángulo a ver juega para el arquero quiero? el arquero que viene Juegan, se viene y aparece Chalo aparece Chalo y ahora el que se viene es Alex y juega Hurlingan con Homero. Y Homero que juega muy bien para Dylan. Sigue la jugada. Sigue la jugada. ¡Ahí está! ¡Ahí está gol de Poroto! Siguió la jugada. Siguió la jugada. Dylan y aparece Poroto para marcar el gol. Ahora se plantea, esperamos, se plantea un partido diferente, jugándose. O Saque arco para Urlingan, aparece, aparece, aparece Chalo en el arco. La única manera de poder entrarle al arquero de la Madrid era con una jugada casi perfecta, armada así, porque durante todo el partido el arquero respondió perfectamente. Y también es muy rápido para, sa para salir y para elegir con quién. Ahora Triangulito tiene que aprovechar este momento que tiene. Pero bueno, estaba bien pensado, pero no había compañía en la jugada. Sale la Madrid de abajo. La marca de Dylan. Buena, buena orden buena Urlingan. Juega la Madrid. ¿Qué pasó? Están hablando ahí con el juez. Mal. Sacado. Juega la Madrid en mitad de cancha, va moviendo, va tocando. Hurlingham que lo espera. ¿Qué pasó? Lo empujó Mero, sí. Tiro libre, tiro libre para el local. Muy interesante del gol, más allá de eso, para los que vemos futsal, es que se si abre otro juego. ...y otro partido, es decir, ahora la Madrid... ...tiene que salir a buscar definitivamente... ...y mostrar qué es todo lo que tiene en el ataque... ...el este Angulito va a tener que aprovechar... ...por un lado la toda desesperación, pero digamos... ...la urgencia del empate... ...y ver qué huecos son los que se plantean... ...y siempre, como están haciendo los dos equipos... ...jugar, pasarla, limpiar, armar la jugada... ...no dividir la pelota porque... ...los dos son muy buenos, juegan muy bien... ...el arquero de la Madrid es muy difícil... Muy difícil, muy buen arquero. Veremos qué pasa en esta jugada. A ver. juega la Madrid rápido, saque arco para Burlingame. Era una jugada preparada que le pega con cara interna del pie derecho, pero pegándole muy, muy de abajo a la pelota se le Mira cómo sale Luisito Porto, se viene Luisito. Uh. Corta. ¿Quién cortó? Cortó Dylan y ahí está. Bien la respuesta del arquero. Se viene la contra de la Madrid. Qué bien que juega Dylan. Ya lo vengo diciendo en varias transmisiones. Sale rápido Burlingame con poroto. Con porotito ahí. Ahora es Urlingan que espera a mitad de cancha al local. Sale la Madrid abajo. Sale, asegura pelota, asegura jugada. Bien. Ahí falta. Poroto bolta. recupera, se viene, no lo paran y el remate y saque de arco. Saque de arco para Urlingan que está bien. Ahora, el que, ahora es toda de la Madrid. Mirá, mirá, Sale Chalito, no juega. Juega con Poroto, mueve con Alex. Sale Hurlingham. En otra época el Chalito se hubiera mandado hasta el fondo. Olvídate. ¿no? Lo buscan a Franco, sale el arquero, se topan. Ahí está, queda para el zurdo, queda para, para Luisito. Luisito que busca el segundo. Sale la Madrid de abajo. Muy tranquilo el arquero de la Madrid para salir, falta. ¿no? ¡Alex! Uh. Bien, la vuelta, Atento. Muy atento ese arquero. Muy, muy, muy bueno, bueno el arquero de la Madrid. Otro corner para Burlingame. Muy atento, preciso. Siempre está mirando la jugada. No está ausente. Sabe dónde quiere estar parado y eso hace. ¡Oh! Este... oh ¡Epa! ¡Al cuello! Está, no pasa nada. Estamos jugando, dale. como tiene hinchado Homero Sí, ¿eh? terrible que hice Alfonso ponió a Homero María Acuña vamos, Seba bien, bien cortada. ¿eh? espectacular el zurdo pelota para la Madrid ahora Urlengan lo espera con con Luis, con Franco, con Alex y estamos con el zurdo y en el arco está Chalo tiran, tiran corazones en la pantalla del Facebook el remate buena jugada de la Madrid saque de arco suerte que Chalo estaba atento saque de abajo y cuente, cuente, Federico, cómo va, cómo avanza. Se... se viene, Alex. Corta, La Madrid sale. Ahora se hace partido de vuelta. Ya está. Ojo. A Gol de La Madrid. Uno a uno. Uno a uno. Cámara al medio. Una jugada muy buena desequilibraron a la defensa de Triangulito. Un error también de Triangulito en la salida, ahí donde no quedó bien clara de quién era la posición. Y eso venía con contundencia. Bien Ramiro, bien Ramiro. Se viene Vigliati ahí lo buscaban a Franco además hay que acordarse que en estos partidos estamos poniendo a punto los equipos entonces es interesante el juego cómo reaccionan y lo que pase Franco para el zurdo, sale Hurlingham desde abajo se hace un partido de vuelta ahora Y ahora cuando den tiempo vamos a decir. ¿no? ¿Dónde las tengo? ¿Dónde las tengo? Tengo, tengo, tengo todo. Cuando vos me digas. Lateral para Burlingame va jugando el zurdo. Mueve para Ramiro. Sale Burlingame desde abajo. picanteo. Los muchachos diga, arreglan, diga, diga. los muchachos como siempre decimos arreglan sus problemas del otro lado de la línea blanca nosotros que decimos transportes amabilidad responsabilidad asegurada flete mudanza viajes sí. al interior camiones con satelital 15 31 06 lema seguro tu prioridad es nuestra tu protección es nuestra prioridad 15 50 50 49 el shopping tu mascota eh, andate al local de Delford Díaz 1801 en Urlingan Y vas a ver lo bien que te atienden Volvemos al partido Juega Franco Mueve para el Dibu De vuelta para Franco De vuelta para Dibu Sale Urlingan A ver sí. Bien digo, Dibu, bien digo. Dibu. Bien, turno. ahí está, ahí está, vamos, vamos, para adelante, Franco. Charúa la próxima dice el Tate que no está viendo también. Se equivocó Uren a la salida del lateral para. El lateral para la Madrid. Bien cortado por el zurdo. Se viene un 3 contra 1. 3 contra 1. 3 contra 1. Y aparece el arquero y palo. ¡Y gol! ¡Gol del zurdo! Gana Burlingame 2 a 1. Bueno. Otra vez, para mí, la mejor expectativa es verlo a la Madrid en su reacción de ataque, porque eso va a poner a prueba lo que es la defensa real de Triangulito. Entonces, otra vez la oportunidad. Volvió a entrar el mono, a ajustar, volvió a entrar Dylan, estamos con Ramiro Vigliati y estamos con el zurdo. ¿Cuánto le quedará a esto? Ya les digo. Y estamos ahí, ¿eh? Quedarán cinco minutos seis como mucho para que termine el partido. Gana gan 2 a 1 en este partido amistoso pretemporada. Que de amistoso parece que no tiene nada. Se viene el bonito y el remate. Y... Tiene el, pecho, el, arquero. el arquero un es la figura. Es la figura de la Madrid. Viene el arquero. El córner que ya se hizo. Juegan para Ramiro. Ramiro que lo busca a Dylan, La pelota que llega muy bien al arquero. El arquero que lo busca. Bien. El pivot que tenía Madrid. Lateral para el local. Y la gente sigue atento al partido. Cada vez Así. más gente viéndolo. Muchas Un gracias. arquerazo como dice el papá de... Homero, sí es el arquero de la Madrid Atajó muy bien Se salvó a este angulito Una jugada cruzada Jugador solo que avanzaba Pero, pero está fuera Pide tiempo, Burlingame, y cuando pide tiempo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Los chivos vienen. Transporte amable y responsabilidad asegurada, fletes, y demás, 1531064493. Dale, toma, poneme agüita, lema, seguros, tu protección es nuestra prioridad, 155049, 2961, llamelos y fíjate a ver qué estás pagando por tu seguro. Yo lo hice y me sorprendí. Pet Store, el shopping de tu mascota. Acuario, peluquería, veterinaria, guardería canina. Andate en lo que te han Por días, 1.800 unidos a ver cómo te atienden. Chisap Fiesta. Estamos de fiesta cuando está Chisap. Si no, no hay fiesta. Llegamos, estamos en Jaureche 1090. Pero dale bola, pues. Estos son emprendimientos de Urlinga con los mejores. Combos envíos, sin cargo, chisap, chisap, Fiesta, varón 7, indumentaria masculina en Jaureche 1165 uno, uno, y vestite bien. No andes así por la calle, te lo pido por favor, la goloteca, un mundo de dulzura y el carancho frutas y verduras. Precio y calidad, lo mejor de frutas y verduras Salazar 477 y Vergara. ¿Dónde queda uno, la uno, cuatro 142 y la Goloteca queda en Villegas 2045 y si no lo llamás al 653514. Mucha, muchas gracias, señor Chivo. Sale Burlingame desde abajo, estamos allá No está viendo la hermana del monito Mandamos un saludo muy grande a toda la familia Y nos estará viendo ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? está estará okay. viendo Manuel para que nos arregle el auto también no? Manuel, ahí, mira, el, el tío del monito ¿O no? El tío del monito, Manuel, el mejor... Mecánico, electricista de Hurlingham, lejos, pero allá en la Conta, Contá, fuera. contá, ¿qué pasa cuando vamos? Manuel, Manuel es un cagapo. Primero que le encantan los deportes. Vos sabés que quiere hacer un programa de humor, lo que pasa es que es medio zarpado. Entonces, tenemos un problema. Estamos viendo a ver si Car vamos el a. El Carugol hacer... dice crack el chivo. Dice, ojo, chivo, ojo, ojo, ojo, sacala. Seguimos con Dylan, Dylan que toca para Poroto, Poroto que la juega vuelve para atrás no hace la personal y ahora y ahora juega la línea por otro no y se va se va y saque saque banda para el local para la Madrid me encantan esas jugadas que dan en el ángulo que están ahí 350 jugadores ver si qué pasa loco qué pasa de quién es la pelota pero esto es el futsal, esto es velocidad, esto es inteligencia, transpirá futsal, te encanta el futsal, querías ver futsal, lo estás viendo por la hora de Urlingan Deportes a través del streaming de Facebook. De Facebook. Mira, si os hiciera tiempo me encantaría hacerle una nota al, al arquero de la Madrid también, ¿eh? Sí, sí. Pero para la nota, ¿cómo vamos a hacer? Primero tenemos que desconectar sí, ahí, acá. Eh, vamos a armar, sacar todo volando y vamos corriendo. ¿Entendés? Eso es como hacer. Desenchufamos metemos toda la bolsa. Y yo me voy con el cosito de arriba, Pero con que, las dos manijitas. No, no, desenchufo y me voy no con él. El... No hay que dejar nada. Vos, vos te encargás de eso y yo me voy abajo. Y le haces la nota vos. Yo no tengo drama, yo Por voy y los fe, persigo. No Homero, Homero Mirá, para el monito, el monito. Que... ahí está. Uh. Un monito, me parece que es un exquisito el monito. Él nos viene prometiendo. 30 goles, dice. 30 goles y todos así. Ah, pero en el campeonato no me dijo nada por partido claro, amistoso. se lo vamos a perdonar. Por partido mucha amistoso no me viendo, dijo nada. Mucha gente viendo, mucha gente viendo. Se viene Homero, se viene, viene la suerte, la suerte que va. ¿Y todo esto qué es? Sí, lateral para Urlinga. Sí, saca lateral. Juega, juega pa para Poroto. Poroto para el Monito, el Monito para Dylan. Juega Urlinga desde abajo. Mueve para Homero y sale con Dylan de vuelta. Este, qué equipo este, eh. Mirá lo que es el monito. Dylan. Homero. Homero. Mirá lo que es esto. Y Poroto. Y Poroto. Y vos no lo querés ver en el, en el estadio. Y chalo, favor, y chalo. Por, favor, por favor, y Chalito. Y no lo querés ver bah, en el Estadio Municipal. Mostrando que en Urlingan está el ajite. El mirá el monito cómo juega para Porotito, sí, Porotito, sí. Mirá, para mirá, el monito. Y si el segundo, Porque es un arquerazo ese. Eh. No le entras así nomás. Eh. Lo que hacemos es que yo desarme y lo vas a completar las notas. Eso Pero hay que. de Yo no tengo drama. Yo no tengo drama. Yo, yo te desarmo en dos segundos. Está te por terminar abajo. el partido. Está ganando Hurlingham 2 a 1. Partido amistoso de pretemporada. Y esperen, esperen. Después uno, un minuto, un minuto. Dame un minuto, contame el tiempo y vas a ver en cuánto te desarmo yo y estoy abajo. Mientras tanto, Federico va a producir la nota. Para ¿Servir para algo, Federico? Tengo sí. hambre, tengo hambre. A, a, ¿Llamaste a tu hermano? Sí, estamos hablando, estamos hablando. están hablando? Vamos a ir a la pizzería. Ah, sí, bueno, listo. Tendríamos que tener el teléfono. No nos dan bola, no nos dan. <risa> no nos dan bola, eso es la mejor Una cosa de loco. Pero no te dan pelota, tenés que ir personalmente. Se tiene que tranquilizar un poquitito Burlingham. Sí, está por terminar el partido. Sí, ya, ya lo estamos, ahí está, muy bien, seguimos con Homero, falta poquito, porque hasta qué hora vamos a jugar, güey. <ríe> empieza a ver. Sí. Muy buen partido, nosotros nos vamos satisfechos, llenos y... de futsal, llenos de futsal, la verdad, muy Se buen partido, mirá, ¡Oh! ¡Ah! muy buen gol, muy buen gol de la Madrid. 2 a 2 Muy buen gol de la Madrid La verdad que sí La verdad que sí, muy buen gol Es lo que estuvimos hablando es, es la oportunidad de probar De ver cómo están las marcas De ver si te confías o no te confías Borda la bala ahora Seguí jugando igual Eso para el arquero, el arquero que estuviera... Eh, eh, eh, ¡Qué bien que está Minuto para el local. Y sí, las inferiores salieron. Cinco, eh, la quinta ganó 4 a 2. La cuarta ganó 4 a 2. La tercera ganó 3 a 1. Todo de Hurlingham. Todo de Urlingan. Pues yo te digo siempre, en Hurlingham está el ajite, En Hurlingham está el aguante. En Hurlingham está el futsal. Eso es así. ...además del oeste, en Urlingan hay genética de deporte... ...y está la jite... No sé. ...y está la hit? ...y eh, ya estamos hablando con todos los clubes... ...con todos los deportes... ...con todas las cosas por todos lados... ...la semana que viene va a estar el, el diario de papel en la calle... Eso es, ...eso es segurísimo... ...seguro porque yo lo estoy haciendo, ya sé... ...ya está casi, no sé, me faltan poner dos cosas más... ...y ya está... Este, ...así que va a estar en la calle... ...sorprendente... La aceptación del diario, eh, cada vez gusta más, cada vez se distribuye más, la gente llega. Más los noticieros que hacemos, más estas entradas de deporte que van a tener también mañana en el noticiero del mediodía. Las notas, si sí podemos hacer notas, van a estar ahí. Como siempre, muchas gracias a todos los que nos están viendo a través del, del streaming de Facebook la hora de hurling deportes así bien fácil que siempre te estás pasando no que dame el link ¿qué link pues agarras y pones la hora de hurling deportes en facebook y lo primero que te aparece es el vivo es más fácil que copiarte el link decirle no la hora de hurling deportes usa la cabeza y cuando hagamos multi stream en alguna ocasión también estará el youtube porque también el youtube es más fácil pues no tener que tener cuenta ni nada la Madrid sacó arquero es jugador. Es más complicada la, la comunicación con YouTube, exige otras cosas más de base. La Madrid sacó arquero jugador, estamos 2 a 2. A ver si roba ahí está. Gol del Monito. Gol del Monito Martínez. Monito. Monito para la hora, para la hora, papá. Ahí está. Bueno, faltan 29 goles. 3 a 2, 3 a 2, Urlingham. El monito Martínez, autor del gol. Tranquilo, mono. Falta de atrás, saque de arco. El error, para sí, mí, contá. es que empata, empata la Madrid y saca arquero jugador. No podés. quédate con, con el 2 a 2 y listo. Pero no solamente el 2 a 2. El arquero que tiene la Madrid. Que tuvo todo el partido. Otra vez saca, ahora sí sacas a arquero jugador porque estás perdiendo. Pero no porque va. Si va empatando, no puedes sacar. Va, bueno, ¿qué yo, Cada uno está. Cada uno juega como quiere. Yo, particularmente. Yo no intento, lo hago. Yo no verlo lo hago. en el banco. Al arquero. Al arquero que presentó la Madrid en el primer tiempo me parece raro porque es un arquerazo. Sí. Un arquerazo. Yo prefiero cuidar los tres partidos. Otra vez la Madrid con arquero jugador. Si roba Burlingame puede estar. Y si no, terminará así el partido. Porque queda poco. Yo... ¿Qué hora es? Hasta qué hora vamos a jugar, juez. Ojo. De la Madrid, Tres tío? iguales. Gol de la Madrid. Tres iguales. Le resultó. Le resultó. Y al que le resultó, se que tiene la razón. No nosotros. Exacto. Es así. Esto es así, no hay mucha discusión. Le resultó. Y ahora. Lindo partido de futsal. Otra vez a arquero jugador La Madrid. Y estamos 3 a 3. Eso es lo que, no, lo que no quiero. Pero bueno, va a buscar el resultado. ¡Oh! Casi más, ¿eh? Gorda, se salva, sale chalo desde abajo. Se puso lindo, se puso lindo, 3 a 3. estamos con Alex. Se equivocan. 4 a 3, la Madrid. Error de Alex en la salida. Aprovechó el local. 4 a 3 estamos. Ahora saca, arquero, jugador Hurlingham. Vamos, chalo. Qué partidazo, ¿eh? Lo dio vuelta a la Madrid. En el futsal no hay nada dicho, ¿eh? Juega Burlingame, a ver, el zurdo. para Urlingam. lindo partido futsal Franco uh. terminó el partido ganó la Madrid 4 a 3 y lo viste por la hora de Urlingam. Estamos enchufando, y si nos aguantan un cachito, estamos. Listo, listo, ahí lo guardo. Lo guardo. acá abajo y ya se llevaste la mocina y se va a la espalda y andate para abajo que yo ya voy vamos armando mientras vamos caminando para hacer notas Vamos a poner un despacito por acá. ¿Hiciste gol? Pero ¿Cómo se jugaba? Con inicio. ¿No salí en el video yo? <ríe> sí. ¿Cuánto partido ganamos? Mientras tanto estamos acá con Matías Barrios, arquero de Hurlingham. Bueno, Mati, el resultado no se dio, pero fue un lindo partido de futsal, ¿cómo lo viste? No, así bien, bien intenso, como son los amistosos, con el partido de pretemporada. Uno deja todo igual, son, siempre quiere ganar, pero... Bueno, sirvió, creo que hicimos un lindo partido. Hicimos un buen partido, erramos muchos goles. Sí. Después por alguna falla que mismo de, de, de pretemporada, ¿no? Sí. Pero bien, positivo, creo. Más allá del resultado que es anécdota, es positivo. Cancha complicada, ¿no? Media chiquitita, ¿cómo lo viste? Y sí, es chiquita y hace que el roce sea otro, claro. la intensidad sea otra, pero nos sirve también porque son canchas donde vamos a jugar, es un rival que vamos a tener durante el año. Así que eh, nos viene bien para, para agarrar la mano, ¿no? Bueno, ¿Cómo estás vos con, acá en Hurlingham? ¿Estás contento? ¿Cómo, ¿Cómo ves el proyecto de acá de Hurlingham también? ¿no? no, contento, contento. Por eso estoy acá. Eh, ustedes han dado mucho sacrificio, pero me gusta donde estoy, lo disfruto. Me hace sentir bien, me hace sentir cómodo. Y, y bueno, ojalá sea un año para todos. La verdad que la, el tema de la dirigencia está haciendo mucho sacrificio y mucha agarre. Es un club de barrio y, y eso uno lo valora, ¿no? Bueno. Está bueno. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. todo muy bien. Gracias por siempre. Dale. Vamos a ver un poquitito, espera. Ah, bueno, listo. Bueno.